Bueno, pues les saludamos, somos sus amigos. Elida. Y Rafael, es. Y estamos hoy es, oramos. en el, el espacio de Hoy Oramos, rafaelidatv.com. Y pues les saludamos, les enviamos un caluroso saludo. Y gracias, gracias por las personitas que han estado viendo estos videos y han estado compartiendo. Y bien, pues a hoy tenemos un, un, tema, muy un tema muy, muy interesante. Eh, los errores y los aciertos. Los errores y los aciertos. Los errores y los aciertos, así es. En la vida, tanto hombres como mujeres cometemos muchos errores y también se tienen aciertos. Lo, lo más complicado son los errores. Así es. Uh -huh. Cuando no tomamos las mejores decisiones, puede traer como consecuencias haberse cometido un error. Lo bueno de los errores es que nos dejan a, o, o nos dan una enseñanza. Por ejemplo, tratar de, de evitar de cometer el mismo error, si los cometemos, quiere decir que no aprendimos la lección. Fíjate qué interesante. Así es. Si los errores nos pueden llevar a los aciertos. Cuando son aciertos, pues, lo estás haciendo bien, pues claro. no, no hay ningún problema. Todo es bien. Uh -huh. Por eso estamos hablando de los errores y de los aciertos. Pero cuando es un error y nos damos cuenta de que es un error, <risa> ¿Sí? tratamos de corregirlo. Claro. Pero si no aprendimos la lección, volvemos a cometer sí, el mismo el error. El mismo error, se sigue Como dice por mismo. ahí un dicho ¿verdad? Te tropiezas con la misma piedra, cuantas veces pasas. Así oh, es, así quítala, es. Quítala, quita la piedra para que. Sí, para que no te. Entonces esto es lo que produce volver a cometer el mismo error, a la contraria de eso, ¿verdad? Haber aprendido y no cometer nuevamente el mismo error del pasado. Quita las piedras del camino. Para que no te vuelvas a tropezar con ellos. Exacto, así Para es. que siempre vayas por el camino más anchito. No así por el langocito es. que sea lleno de tropiezos y todas esas cosas. Correcto, entonces cuando, cuando no hacemos o no rompemos los paradigmas, no podremos innovarnos. Fíjate, que es bien importante. En, en la vida tenemos que ir haciendo cambios, toda la vida, toda la vida, toda la vida tenemos Correcto. que ir haciendo cambios, así es. rompiendo los paradigmas, o sea, todas esas costumbres viejas que, que no nos ayudan para nada. Así es. Porque si no hacemos esto, no podemos innovar. Caemos en lo mismo. Lo más importante es el sí aprender de los errores. No importa cuántas veces nos equivoquemos. Si de ello tenemos una lección para vivir mejor y, más, y ser más felices. Mira, yo creo, ¿verdad? que Claro que sí, tú quieres ser feliz. Claro. Tú quieres estar bien. ¿Verdad que sí? Me imagino O, que sí. o estoy equivocando. Yo no, no, creo. no, no yo, yo creo que estoy en lo correcto Claro, claro Claro que sí, ¿verdad? Pues Tú quieres estar mejor y vivir mejor Entonces evita al máximo seguir cometiendo errores Así Haz es. cambios Todos los cambios que sean necesarios, que sean pertinentes ¿Para qué? Para poder estar mucho mejor Claro que sí Bien, pues no importa la edad que se tenga Ya sea en los 30, en los 40, 50, 60 o más eh, siempre aprendemos eh, nuevas cosas que nos puedan ayudar a salir adelante Así es Como personas, como esposas, como esposos, como personas solteras Separados, divorciados, o viudas Si necesitas de nuestra ayuda Solo escríbenos a hoy.oramos.gmail.com eh, Y cuenta con nuestro apoyo y oración Aquí va a ser la información, ahí va a ser siempre el correo Así es. Abajo del video, como quieras, siempre tenemos información. Correcto. Pero es, es bien, bien importante que tú estés consciente de que si no corriges, sigues cometiendo error. Así Entonces es. Entonces no puedes estar en los aciertos porque estás cometiendo el error o el mismo error y, y vas allá de, de que cometamos sí, así, errores, ¿verdad? Así es. Entonces en el recetario de Dios eh, nos da esta clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, qué interesante. Es 413, así es. Fíjate, Qué interesante. En el recetario de Dios, o sea la Biblia, nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces deja que Dios te fortalezca, uh -huh. poniéndote en las manos de Él. Así es, así es. Y hay algo ver, más en el recital. Mateo 21, 22, todo lo que pidieres en oración, pues creyendo lo recibiréis, pero hay que creerlo, hay, hay que, que creerlo. creerlo, recibirlo en fe. Eh, por la fe. Así Entonces, es. ese sí. es el mejor acierto. Mm. El mejor acierto es cuando hacemos las cosas como es debido. Amén, así es. ¿Qué te parece si oramos Porque queremos bendecirte. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos en este, en este momento, Señor. Padre, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor. Para pedirle, Señor, la sabiduría en todo momento, Señor, de nuestras acciones, de, de, de las cosas que vayamos a hacer siempre, Señor, debemos de pedirle, Señor, sabiduría para hacer las cosas. Y en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por todas estas personitas que han estado escribiendo, que no, no saben qué hacer, tantos problemas que hay en la vida, pero si nos allegamos a usted, Señor, pidiéndole con fe, Señor, lo que le estamos pidiendo, usted dice que todo lo que le pidiéremos, Usted nos lo va a dar creyendo, lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da de estar dando este mensaje a través de estos medios. Y pedimos una bendición muy especial para todas las personitas que han estado viendo y escuchando estos videos, estos mensajes. Y gracias también le damos por todas aquellas personas que han estado compartiendo estos videos. Gracias, Señor, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Así que, entonces, míralo, compártelo, y deja que Dios bendiga a tu vida también por hacerlo. Amén. Y hasta aquí llegamos con, con este es. mensaje de los errores y los aciertos, y que te sea un acierto el haberlo recibido, y que lo compartas para que entonces, siga siendo otro acierto. Y bendiciones, es. y los esperamos en el siguiente video. Así bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor.